Desde la Concejalía de Servicios Sociales hemos puesto en marcha dos servicios para aliviar la incertidumbre por la que está atravesando la ciudadanía en este momento. Uno de ellos es de asesoramiento sobre moratorias hipotecarias, alquileres, ampliación del bono social y los desahucios y otro, es un servicio de apoyo psicológico para las personas que más lo están necesitando en este momento y que emocionalmente se encuentran en una incertidumbre muy complicada de gestionar. Desde Servicios Sociales entendemos que esta cercanía con la ciudadanía es muy importante y por eso queremos decir que nadie está sola ni solo en este momento y que Servicios Sociales está para apoyar a la ciudadanía.